Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. El día de hoy les vamos a mostrar nuestra cita. Hace mucho que no tenemos una cita y hoy por fin dejó de llover y el clima está delicioso, así que hemos venido a este lugar. Yogi Hirumimoeo. Sanjo Sopengai. Ah. Yogi Moeo. Chomewa. Yogi Hanjo Street de <laughs> Hongjongkin. Arcade, ok, ok. Y yo aquí copichop, cagas. Está ahí. Está ahí. Ok, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, es la primera vez que vengo aquí. Estoy emocionada. Miren chicos, y este localito se llama La Pan. Me encanta. Es de hecho una cadena de panaderías que está aquí en Kioto y se ve deliciosa. Ah, Que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 En el, en el menú de lunches todo en japonés. Ok, necesitamos al traductor. ¿Cuántos chicas? Ah, yeah. <laughs> Plate lunch. Mm. Ah, main dish. Son te caras. Ok. Y luego, 밥 y salad. Y luego, súper. Y luego, panchan 2 que ya, drink. Oh, ok. Ahora, de cazo. 반반지로 하면 세사미 소스 okay. 아니면 그 다리살에 그 칼라 가라, 치킨? 약간 가라아게? 유리? <놀람> 조금, 조금 매운 약간 중국적 소스? 거. <놀람> 좋아! 칼라 2つ? 네, 칼라 악의 점 근데 스토레토 アイスティー? <놀람> 아이스티. 아, 또, 오렌지 주스? 오렌지 주스? 아, 예, 예. 아, 예, 예. 아, Enorme, vean el tamaño de mi mano y el tamaño del plato y tada que más. Wow. Wow. Creo no me machizo por before us. ¿No me No me ¿No es chicken. calles comerciales se encuentran en casi todas las ciudades de Japón la mayoría ya son construidas desde hace muchos años y normalmente están cerca de templos y de lugares donde vive la gente entonces tienen todos los locales y todas las comodidades que necesitamos las personas para vivir a gusto o también hay otras, las más nuevas, que están construidas ya cerca también de las estaciones de metro o de autobús. Y son muy bonitas y divertidas. Si vienen a Japón, yo les recomiendo venirse a pasear por estas calles. Son muy de los locales y hay mucho, mucho que ver. ¿Verdad? Sí, verdad. Sí. ¿Sí? <risa> Miren, este es un supermercado y todas las bicicletas estacionadas para que vean que la gente aquí en Japón anda mucho en bici Es importante traer tu máscara Siempre ¡Qué bonitos! Ya encontramos el lugar para el postre Es una tienda de dulces tradicionales Konnichiwa. ¿Qué oh, No, yo es <tose> está triste porque la cafetería no está abierta, solo venden para llevar. You're my titi! You're my titi! I am such a bad singer. Tengo poder hacer que ir a esta heladería, sí, bueno, pues qué triste, vamos a tener que comernos un gelato, qué rico, ay, qué emoción, me gusta mucho la nieve, Uy. Wow, wow. muchos sabores, wow, wow hay mango, hay mango, hay mango, mango, mango, Wow, azucarado. ¿Y Sakura? es Sakura? ¿Qué Sakura? ¿Qué es Sakura? ¿Qué es Sakura? ¿Qué es Sakura? ¿Qué es Sakura? es es no sé si el Ay no, este hombre hizo lentitud para escoger. Yo ya sé que quiero comer. Later. Ah. Ninja. Ninja, gore. Oh. It it good, oh no boiso, ¿y ah. no, ah. ah, okay. ¡Ninja! ¿Es ¡Oh! Mm -hmm. oh. Miren, aquí tienen las fotos de cuando están preparando los helados. ¡Guau! Wow. Después de tres horas, ya vamos a ordenar aquí en la maquinita. I want the two flavor one. Two flavor one. Yes. Two flavor. That one. Ah, ah no. No, no, ya tenemos nuestros helados. Vean qué rico. Les voy a explicar de qué es cada uno. Mm, de <laughs> Miren, el mío es helado de mango, helado de queso y este es de banana con semillas de sésamo. Y Hayato pidió, obviamente, té verde. Y este es de frambuesa y de fresa. Y tada que Vean, chicos, mi helado combina conmigo. <laughs> Sí. <tori> <laughs> ¿Mango, 거 ¿Qué mango. Oh. Mango is my favorite. 이거 그냥 치즈 아니에요, 여러분. 화이트 미소랑 치즈에요. 오! 이거 interesant. 야! 이거 미소? 미소? 미소도 맛 와! 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? 맛있어? Ni como... Ni como... Ni como... Ni no, Ni solo no. que no, presa. Like, oh, este no, no, <u Blues> <locals by Acho aquello> <skills para nadir> でいい。すごいて、こんな 뭔지 20년 전, 2000 년대 생각 많이 년 내가 10때 전, 10년 전, 10년 전, 10년 전, 10년 전, 10년 전, 10년 새로운 거년 <웃음> <웃음> <웃음> <오, 웃음> Me acaba de pasar algo triste porque iba caminando y vi algo que nunca antes había visto: una botella de agua de Hello Kitty que solamente se vende en Kioto. Así dice la maquinita, exclusivamente en Kioto. Y justo cuando lo iba a comprar, solamente vale un dólar, pues que está agotada. Vean chicos qué bonitas es la Hello Kitty con kimono, la quiero. Agotada. ¿Por qué? Porque. <risa> y lo último que vamos a hacer ya en esta calle es que el Hayatito se tiene que comprar un taiyaki que son estos como pastelitos con forma de pez. Mi favorito es el de picoles dulces. Me encanta. Miren, así los preparan. Sabe muy rico, pero yo estoy muy llena. Ya no me sabe. Una esto es 100 euros? 100 euros. de Ah, あ、郵便待っ I know Ay no, ya me hicieron El Tayaki es la comida japonesa favorita de Hayato, la comida callejera favorita de él. Qué bonito. Ah, tipo. <laughs> y ya regresamos a la casa fue un día muy divertido nos la pasamos muy bien espero que les haya gustado el video por favor no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente adiós, adiós. buenas noches adiós. bye Hayatito adiós. tiene clase de inglés <risa> fighting